En directo desde Murcia, ducentésimo trigésimo, noveno, día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra esta pasarela que veis aquí, que sería el único paso, el único modo de cruzar la ciudad en varios kilómetros. La única forma, peatonal, estamos hablando, de vehículo ya ni hablamos, ¿eh? tienen que recorrer muchos más kilómetros. Y por supuesto a mí estas protestas son en contra del paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad. Porque entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y aquí un día más. Cecilio CEA. Que a veces me preguntan, ¿pero cómo te llamas? Cecilio CEA. Cecilio CEA, pero aquí estamos para mostrar la realidad. Esta realidad es que a un lado tenemos las, los agentes. A este otro lado tenemos las gentes. Las gentes y los agentes. Aquí las gentes como Loli, una luchadora. Loli, todos los días la veía, Loli, todos los días. Pero además hoy le destacaba a un vecino Ángel que dice, a ver, comenta, que se sepa, Cecilio, comenta que además de estar todos los días a las cuando hay una manifestación en lucha por las pensiones, también vamos. Cuando hay una manifestación en lucha por una sanidad digna, también vamos. Cuando hay una manifestación a favor de la, de la educación pública, también vamos. Que aquí hay gente que hay días que dobla en protesta o a veces tres veces incluso, porque Murcia cada día se mueve más. Y me dijo Ángel se llama, dijo, destaca lo, que la gente sepa que aquí estamos todos los días, todos los días. Pero que además también nos da tiempo, fuerza y ganas de ir a otros lugares a apoyar. Y eso tiene mucho mérito. Yo una que mis piernas no puedo ir ni tú y la No, pero tú ya sabemos, los que estamos aquí sabemos, que tú haces lo que puedes y un poco más de lo que puedes. Eso lo no sabemos, nosotros. <muchas> no, pero de tanto meses de y, y, y la espalda y ya la quien la pues creo que cumple bastante con el curso. Que quisiera yo ir en bicicleta y a, a los fatales también. A las pensiones, Un club de médico no puede ir. Yo soy una pensionista y me afecta. Pues. Claro, sí. Pero hay mucho, hay mucho por lo que luchar porque nos han quitado muchas cosas. Y tenemos que recuperar la Loli. Pues sí, porque Yo lo que dice el comentario que he visto de la educación oficial, que es que dijo a la grito muy O sea, Estamos usando los padres porque si... Si se tienen también y los no es que tengan la educación que se merecen ¿no? arreglar y qué manera ellos. Pues ir. Sí. Ah, que la que la Loli que preguntaba antes. Yo eras tú, o sea que cuando no puedes ir, te conectas al periscope y, y también vas. Que Loli, que, que, que tremenda, eh, Loli. Sí, y sí, que sí que es estamos una ahí haciendo unas una aportaciones, unos matices muy importantes acerca del de apoyo que se requiere en, el, en, el, en educación especial, ¿no? Sí, por supuesto, porque yo con mis dos hijos tengo que luchar mucho y que y día a mí en yo parte y quiero que tengan una educación a alguien que lo proteja y claro hay muchos um, profesores entre comillas de en educación especial que no lo hacen con vocación sino con el suelo de la mina y ya la de con en el colegio que ya lo hacen con vocación y yo digo nombre hambre porque no, no era caso pero está, está muy a gusto pues Loli, por aquí también creo que hoy hay presencia política Si te acercas y haces alguna pregunta, pues a ver qué te dice Y, y nos cuentas, pues, te acompañamos, lo que tú quieras Venga Loli Pues es importante ¿eh? lo que opina la gente, no lo que opina los presuntos expertos que luego nos venden en los medios de, tele, de comunicación, televisión, radio, internet y demás. Lo no. eh? ¿De es que opina la sí gente. No puede ser. Mira, mi hermano ya comiendo, esto es. Un clásico ya. Aquí. Lo vida. ¿Qué te ha pasado? Vale que somos de la vuelta, pero te has metido en un ver en No me he en la gapita. Ahí en la calle Cartagena. ¿Y eso? Pues yo que sé. Porque me caí el viernes. Fui a dar la juntada de la Virgen al manto de la Virgen. No sabía esto. ¿eh? Y aún así viene. ¿Esta es ayer no vino Bueno, pero hoy está. Pero Pero hoy está aquí. lo en la Ya había a Por aquí te dice ánimo Isabel. No, pero coméntalo, sin problema, ¿no? No, no, no, ¿no? Aunque yo no me escondí, no. No, pero, no, no, pero. No, no, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esto al fin y al cabo no es nada. No es nada, ¿verdad? No. No es nada. Bueno. Y es que ayer también fui a. El problema que tenemos en el país de casa, Con la cena. ¿Qué me dices? ¿Qué, qué pasa? Sí. Ver, espera eh, espera un momento Isabel, quería echarme un trago de agua, con tu permiso. Vamos a ver. A ver, ¿dónde? un momento. Y, eh, Isabel, ¿qué es lo que está pasando en el barrio del eso Está pasando que en frente del colegio José Moreno están montando ah, espera, espera. Una, gran, una gran antena. Pero Isabel, momento para compartir, mientras estamos aquí montando de nuevo esto, para que Isabel pueda comentarnos. Otra lucha más que hay en estos barrios, es una, cosa, es una cosa tremenda. Habíamos mucha gente de las que estaban aquí en las vías. En las ¿Qué es que El domingo no podemos ir a que tenemos Que dejaban la bicicleta y todo, con motor y cuatro ruedas. Para irme con ellos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? que que De la riqueza, vamos a no, no, no, no. Ayer es que tuvimos una asamblea en, en el jardín de Antonio Fernández. Sí, aquí arriba hay una chica. Le he dicho a tu hermano la que te cuando te gana aquí lo van a poner aquí también. Y cobran el, el, el dinero. De claro, cobran más de mil euros al mes. Pero mil euros al al dueño, a los demás no sé. Bueno, el señor Ascate hizo ayer una para, para, bueno para manifestarnos en contra de esa... Porque la primera vez, con una denuncia que hay puesta en urbanismo se pudo parar. Sí, para, la de segunda ya no ha valido. Ya no sé si ha habido algún tinte por ahí por el medio. ¿Y eso es? Porque han tú, una antena, ¿dónde? Sí. Bueno. Enfrente, Enfrente del el colegio, colegio, colegio José Moreno. Colegio, en frente, en de de... ¿Enfrente del colegio José ¿Enfrente del colegio No funciona todavía. La montada, no funciona porque la gente todavía se está echando a la calle. O sea, ahí es lo que decía el señor Alcalde es que mmm, aprovechan los fines de semana cuando no hay gente para eh, seguir montando o sea que por el día la gente está protestando allí por la antena y por la noche Pero, y pasa, por pasa como en las vías Madre. nosotros aquí de noche y ellos de día trabajando por pues lo mismo les pasa allí al contrario y entonces se está manifestando incluso está previsto o sea una manifestación porque en Puente Tocino, la pararon. en la carretera, una... no, no, no, bueno? que la carretera, en la carretera, en la carretera, en la carretera, en la carretera, en la No en no pero... carretera, en la Sí, en la que la carretera, Hay que hablar en la carretera, Tenemos que carretera, en la que la carretera, la Ayer a, había gente de las que vienen aquí a las vías, también allí. Como dijimos que nosotros venimos allí, coincide aquí, también al... alguien más va si hacer, allí a manifestarse. No, sí, ¿Pero cuándo hay que ir? ¿Por la mañana por la noche o cómo? No, yo avisaré cuando es la manifestación. ¿Por la noche aquí por la mañana aquí? No, anoche fue allí la noche. Entonces cuando sepa algo, yo le digo que se eso porque estamos en la fiesta de la Aquí me parece como vecina de... ¿qué Repítelo y saber que no se ha escuchado. ¿Es que no se ha escuchado, Cecilio? Repite, Cecilio, que no se ha escuchado. Bueno. Aquí el señor Cecilio me dice que no se ha escuchado y lo voy a volver a decir. En el barrio del Progreso se está montando una antena enfrente del colegio José Moreno, lo cual eh, a, a la primera se paró, la segunda la policía no ha podido parar eso. Parece ser que en, eh, en urbanismo son los que han dado el permiso para que eso se haga. Y se está viendo el hacer una manifestación para que no se pueda poner eso. Ayer la directora del colegio y el señor Alcárdiz hicieron una reunión en el jardín de Antonio Fernández. Entonces esperamos también que cuando sea la manifestación, lo mismo que los del barrio venimos a las vías, que los de las vías se acerquen al barrio el Progreso. Exacto, exacto. Hay que estar, estar todos a una. ...unas veces para uno y otras veces para otro, lo veo estupendo, perfecto. Ahora tenemos ahí a la, a la cámara a maricarme, ¿Eh? Así podemos estar aquí mejor, ¿Lo has visto que bien? estupendamente Entonces, ¿tú nos, vas, ¿tú nos vas a informar para que algún día también yo vaya allí sí, señor. por la mañana...? Y muestre en directo a toda sí, la señor, gente sí, señor. que en aquí no algo... solamente se lucha por las vías, sí, por las vías por debajo y la gente por arriba, sino que además se lucha por toda la injusticia además, que haya, ayer el señor alcalde mencionó también aquí lo de las vías, que había gente, porque estaba la Loli Fernández, había, estaba la, la Loli, había mucha gente de, los, de la plataforma, ...estaban allí... ...porque son de allí del barrio también... ...y aunque no hubieran sido... ...había gente que no es del barrio... ...y también... ...me dio pena... ...porque pasa ...igual que aquí... ...que si... ...a mí me extrañaba que hicieran... ...la asamblea que hicieron... ...en el jardín... ...habiendo un acto... ...un salón de actos en el, en, el, ...en el centro social... ...pero es que se esperaba mucha gente... ...con lo cual me dio pena... ...porque pasa como en las vías... Cuatro personas. Y es una pena porque hay tres colegios y la antena está justo, justo, justo enfrente del colegio José Moreno. Y ha venido a poner la denuncia una mamá que vive en ese callejón. Sí, bueno, tú fina sabes dónde está. Sí, exacto. Y entonces primero Urbanín primero vino la policía y lo de, y pudo parar la obra. Pero la segunda vez, según dijo ayer alcalde. Ese mismo papel que la primera vez pudo parar la obra, la segunda vez no. No se sabe si hubo pintura o no hubo pintura. Pero entonces ahora, ¿En ahora qué... Qué, Espero que me entendéis con lo, lo de la pintura. Sí. Pero entonces ahora qué, qué pasos van a, van a seguir. A, van a Según seguir. el señor alcalde, en cuanto vean que siguen, por mediación de los grupos de WhatsApp y tal, avisará para que se. Para que estemos la, mayoría, la mayor gente posible ahí en lo de las vías. Yo, si por ejemplo, porque por regla general suele ser, dicen que los fines de semana, yo es cierto que los fines de semana no estoy, porque tú sabes que yo me voy al campo los viernes y yo no estoy. Pero como tengo el vuestro grupo, en cuanto me, me entere de algo os lo comunico. Es, a ver, lo esperamos, ¿vale? Sí. Venga, a ver, muchas gracias. Para hablar ahora Joaquín Contreras, nos vamos para allá. Fina, ¿me acompaña? Venga, Mari Carmen y Carmen, aquí. Venga, vamos para atrás. Vamos para allá. Niña, ¿venís y para acá? Vente, eh, venido por acá. Aquí gente... Permiso, bueno, por sí. favor. Para esa majestad, venga, Ah, vale, no, dime. Pero me va a pagar. <risa> Todo, eh. Todo. Este no tiene precio. Este trabajo. <risa> Lo bueno de la vida nunca tiene precio. Buenas, buenas tardes, vecinos. Vecinas? Vecinas. Os llamo un momentito la atención para informaros de unas gestiones que hemos hecho hoy. estáis José Esparcia, no sé si está por ahí, José Esparcia y yo, los dos jóvenes de esta banda, nos hemos acercado a daniel y, y hemos visto sobre el terreno eh, el, el lugar donde vamos a tener esa convivencia del domingo. Eh, nos han, donde primero hemos llegado ha sido al Ayuntamiento a entregar un escrito para que haya constancia y la alcaldesa tenga una petición formal hecha. Y eh, pues eh, tenemos que reconocer que hemos estado muy bien atendidos. Se ha venido la alcaldesa y el concejal de, de jardines y de infraestructuras con nosotros y hemos estado viendo un lugar, está muy cerca de, de la estación, muy cerca de ese muro que es... ...el muro que no queremos que se haga en Murcia... ...que ya hemos ido en otras ocasiones... ...Paco el carnicero, nuestro amigo Paco... ...hizo un, un vídeo que ya tiene años... ...el hombre, el hombre subiendo... ...subiendo aquel zigzag enorme... ...que demuestra que para pasar... ...a 30 metros que hay de un lado a otro... ...hay que recorrer 200 metros que es lo que trae consigo estas, estas, estas pasarelas que dicen que tienen que están adecuadas a personas de movilidad reducida pero que es un verdadero martirio y aquí hay que, podemos imaginar que quien pretenda pasar esta, esta monstruosidad de pasarela tiene que estar en plena forma física porque eso no hay quien lo aguante. ...y física y psíquica también. Bueno, pues... ...hemos... hemos vamos, a, ...vamos a estar en un, en un parque público... ...en un jardín... ...que tiene unas zonas de sombra... ...tiene unas pérgolas... ...tiene cierto arbolado... ...tiene incluso un rincón... ...de juegos para niños... Eh, ...y tiene un punto de luz en el que los viaquingos... ...podrán enchufar su equipo de sonido... ...y... Eh, Vamos a estar muy bien, muy cerca de la estación, de manera que será obligado a hacer, hacer un paseo por esa pasarela horrible que hay allí también y por ese muro que es el que queremos que aquí no se construya. No os doy más detalles, pero bueno, el domingo lo veremos lo veremos en, sobre el lugar. Eh, hemos contactado también con un, con un bar que hay en el entorno, un, un bar... Unas instalaciones eh, muy decentes, pero que vamos nosotros no vamos a utilizar porque vamos a estar en esa en esa comida comunitaria y compartida que va a estar a la vuelta de la esquina de, esta, de este bar, que lo que sí va a hacer, ya a, Pedro ha, ha convenido con el, con la dueña, se llama Mesón Conchi, eh, que se provea de, de bebidas, de refrescos, cervezas, coca Colas y tal, y nos va a hacer un precio... Módico para que, eh, vamos, no va a hacer un negocio, un gran negocio con nosotros y nos va a facilitar que no tengamos que ir tirados de, de neveras ni cosas de, ni poner allí una, una barra que, que tiene mucho trabajo, montarla y desmontarla bueno, pues nos va a facilitar la estancia allí ese día eh, hemos venido contentos porque teníamos nuestras dudas pensábamos que estaba más, más alejado de la estación de ese muro que queremos tener como referencia, y resulta que no, es, está más cerca que, que de aquí a la iglesia, vamos, como de aquí al Pumuki, es, está en un palmo y vamos a estar eh, confortables y vamos a estar, vamos a estar bien. De manera que, pues ya lo sabéis, la cita es a las 10 aquí, en este lugar, y ya los que vayamos en bici pasaremos, marcharemos de aquí y los que no. Pues la previsión es que a las 11 y 5, a las 11 y 5 se coja el tren de cercanía. No, no, no sale, sale, no se coja, sale. Pues sale, sale, sale de la estación, que hay que estar antes. Bueno, a las 11 y 5 hay que estar subidos en el tren. Si aquí estamos a las 10, tenemos tiempo suficiente. Y entonces, eh, lo hemos comprobado esta mañana, el recorrido se hace en 7 minutos. ...es que es es, que es, un, es una distancia muy corta... Hemos, ...hemos estado... ...nosotros hemos contabilizado... ...porque hay dos tipos de... ...hay dos tipos de puntos kilométricos... ...porque está... La, ...unos puntos que es la línea antigua... ...que va de hacia Alicante... ...y ya la línea nueva que es de Monforte... ...es decir... ...y, y eh, yo puedo asegurar que no hay más de... ...de nueve kilómetros... ...lo que hay de distancia... Y eso en un tren que no tiene ninguna parada intermedia, vamos, son siete minutos de viaje, que demuestra nuestra tesis de que coger el ave en Beniel es muy sencillo y no merece la pena esta locura de este despilfarro de dinero público, de hacer dos kilómetros y medio de catenarias... No tiene, no, tiene por dónde cogerlo, no tiene por dónde cogerlo, no tiene justificación ninguna. Están tirando con pólvora del rey, es decir, están gastando dinero de nuestros impuestos. Como no es suyo, lo dilapidan y lo malgastan, porque este monstruos, esta monstruosidad... ...de escultura al absurdo... ...que es esta pasarela... ...eso vale un pastón... ...y, y esos, dos, esos tres kilómetros y medio... ...de catenaria... ...desde el reguerón aquí... ...vale un dineral... ...y luego... ...según ellos... ...es para hacerlo... ...y luego tirarlo... ...entonces no podemos correr ese riesgo... ...no podemos correr ese riesgo... ...y... ...estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos... ...para... ...para que eso no ocurra... Habréis leído hoy en la prensa tanto la opinión como la verdad que han sacado una nota de la gestión del fiscal superior de justicia de Murcia, que ha abierto diligencias y ha enviado a Madrid el tema porque los denunciados son los gestores, el presidente de Adif, el presidente de, Adiv, el presidente de eh, los gestores del Ministerio Fomento, que es su domicilio en Madrid, y de Murcia alta velocidad, y entonces. Bueno, pues es en el ámbito judicial de, de Madrid en donde tiene que resolverse el caso. Estamos en el mes de mayo, es el tiempo que se tomó el fiscal de Murcia eh, para que hubiera una gestión eh, ya diseñada o, y, y estamos en esas. Eh, yo creo que es un buen momento, esto nos debe dar fuerza y nada, no quiero enrollarme más, informaros de la gestión de esta mañana, daros ánimos y sabéis que el 10, a las 10 horas del domingo nos vemos aquí y cada uno en su medio eh, nos dirigimos a Beniel los que van, esa, esa gente atlética que tenemos que son los soterrabías, que se están llevando galardones y premios de todas las maratones en que participan van a ir corriendo de aquí a Beniel esos nueve kilómetros los van a tener chupados y a lo mejor llegan hasta antes de los que vamos en otro medio. De manera que nada, muchas gracias, y animaros a seguir. Bueno. Que vayan corriendo, obviamente, son más de 8 kilómetros. No, de si aquí a venir, ya hay más de 8 kilómetros. Una cosa es lo que corre el tren. Mira, no corriendo, nada. en bicicleta. No bicicleta. Bueno, yo, yo digo, yo digo la tren. No, corriendo digo que corriendo será. Pero lo de menos. Eh, vamos a ver. De lo que ayer dije de la, del autobús quedan 15 plazas. Por cubrir na, nada más. No vamos a afletar otro autobús. Lo, lo, lo digo para que gente que esté interesada por comodidad ir en el autobús. Quedan 15 plazas. y se abrió el plazo de inscripción. ...y tenemos 40 personas inscritas... ...el autobús es de 55... ...yo he estado hablando también... ...como ha dicho Joaquín con... ...os dije ayer que íbamos a seguir haciendo gestiones... En lo que acaba de comentar Joaquín... El, ...el sitio es precioso, muy bonito... ...es un parque que se ha hecho nuevo... ...y es bastante... ...nos han tratado muy bien... ...y hemos estado hablando también con ese restaurante... ...o mesón que ha dicho Joaquín... La, el que quiera llevarse bebida obviamente esté es muy libre de hacerlo pero hemos llegado a un acuerdo con esta persona primero para que te haga copio de, de, de bebidas, porque vamos a ser bastante gente vamos a ser aproximadamente unos 50.000 entonces yo espero espero que haga copio de, de gente entonces entonces el precio que nos va a poner la señora, la dueña del, del, del mesón Va a ser un euro cada bote de cerveza refresco de lo que tomemos. Va a tener un precio, nos lo va a poner para todos los que vayamos allí. Es un sitio que está bastante aceptable. Es un mesón, pero bastante decente. Vale, tenéis pulpo, tenéis mariscos, tenéis de todo. El que quiera ya, eso ya depende de cada bolsillo y demás. Pero el que quiera, ya sabéis que la bebida. Ya lo sé, no. Que la bebida, para el que quiera llevarse, que se la lleve. el que no, por la comodidad, no, no hemos acordado de un euro. Lo cual, pues ya, poco a poco nos queda mucho menos que decir. Nos quedan 15 plazas y vamos también a avisar en Renfe de que vamos a ir. ¿Van a hacer bocata o no? Bocata no lo llevamos nosotros, Pedro. De bocata, vamos de camping, de picnic, de picnic, de picnic y bueno pues ya está yo ahora mismo no hay otras cosas que decir hemos estado hoy en la marcha verde en la marcha verde no nos hemos venido aquí por aquello que dice Joaquín que la solidaridad de la plataforma o de los vecinos de las vías nos falta y en todos los sitios que son que hay algo que tenemos estamos nosotros allí porque también mucha gente de ellos viene hacia nosotros con lo cual lo que tenemos que hacer los colectivos es apoyarnos mutuamente. Gracias. En la línea del, del último mensaje de Pedro, eh, quiero insistir porque tenemos, tenemos que ser capaces de potenciar la sociedad civil. Hoy ha sido la marea verde de la enseñanza. Pasá mañana tenemos una reunión a la que nos han nos han invitado a ir la marea blanca los de sanidad es decir que estamos en una época de movilización encadenada de distintos colectivos y tenemos que estar tenemos que estar dispuestos a participar para que cuando nosotros llamemos también que vengan nuestra llamada eh, colectivos de otros de otro de otro caribe de manera que eh, hay una me hay, me han preguntado y alguien, esa duda puede estar latente, el programa del intermedio, que ya sabéis que Gonzo y su equipo estuvo hace ya más de una semana, está pendiente, nos avisarán con tiempo y la idea nuestra es de ver si podemos proyectarlo en aquella pantalla grande para que lo podamos ver aquí, porque si nos quedamos esa noche a ver al Gonzo, no estamos en las vías y eso no puede ser. De manera que nos avisarán con tiempo, pero eh, parece que faltaba la última gestión de meterle la cachofa por la boca al Íñigo de la Serna, que es el que faltaba por intervenir eh, y nos avisarán con tiempo. No hay peligro, no, no, va, no va a emitirse sin que lo sepamos y bueno, ya, ya tendréis información. De manera que nada más, muchas gracias. Bien, saludamos también a, una vez han finalizado las palabras de Joaquín y de Pedro, a Rosa, a Encar, Loli, María José, Carmen, que están en Facebook, viendo esto en directo en Facebook, estamos fina en directo en Facebook, en Periscope y en YouTube a la vez, en todo sitio que se puede, a la vez, para que se vea, para hacerlo visible que no pasa nada, es que tiene, por fuerza mayor no puede venir a las vías. Loli, su padre hoy. Lopera, su padre bueno, pero la hemos visto por aquí, por Periscope, Loli. Pues... Mirar. Se puede ver también en Facebook. Compartir, ¿eh? Podéis entrar en Facebook, Cecilio Ocean, también en YouTube. Hay que llegar, tenemos que hacer demostrar que la gente somos los medios y hacer llegar estas protestas, esta lucha tan digna de tanta gente, tantos días, hay que hacerla llegar a tantísimos lugares que faltan. Y esos lugares, en su mayoría, están aquí al lado. Son nuestros vecinos, son nuestra gente que está aquí. Así que hay que compartirlo en Twitter, pero puedes entrar en Facebook y compartir el vídeo, que ya lo ves, están en directo. Comentarlo, compartirlo en YouTube también hacer un paréntesis periscopero y si tienes cuenta en Youtube que seguro que sí, si tienes un Android en Youtube, ¿qué hay que hacer? Pues buscar buscar Cecilio Ceán en Facebook, Cecilio Ceán y ahí tenemos en directo Llegará el día también que emitamos que emitamos en directo en, en Instagram pero de momento que no es poco eh Facebook YouTube Periscope nos quieren callar pues toma nos quieren callar toma claro fina que hubo días te acuerdas sí, que No podíamos, por ningún lado podíamos escuchar no nadie nos podía escuchar ¿Eh? ...y al final logramos por un sitio, por otro, pues ahora por tres... ...para que se entretenga, nos quieren censurar que se entretenga. eso cómo lo hemos conseguido? Pues porque la gente somos los medios, porque aquí... Manda la gente. Manda la gente. A las carreras, como dicen los catalanes... ...las carreras serán siempre nuestras, las calles serán siempre nuestras. Las calles serán siempre nuestras. Claro que sí, claro que sí, vamos a mostrar... Claro, claro, en Cataluña, en catalán, a las carreras serán siempre nuestras... Y aquí tenemos... Mira, Jesús se pone donde está el foco, porque a él le gusta salir... Jesús, mira ya. ahora ya... Es que te a Jesús... Ahora sí, ahora... Mira, no, pero mira, le gusta, le gusta. A Jesús le gusta. Le gusta, le gusta. A Jesús le gusta salir en la, en la, en la cámara. Eh, ya... La cámara también lo quiere. Sí, ha comido... Ah, mira. Eh, ahí hay una, una banqueta, no sé de quién es, pero yo antes estaba pensando... Con lo que me pesa la mochila, lo siguiente va a ser la banqueta. Una banqueta plegable aquí enganchada. ¿Tú sabes ahora, cuando estaba hablando Joaquín, un momento de, de relax en Taíco yo, lo bien que me habría venido? Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Sí, sí, me, me voy a traer una mochila. Carmen dice que deberíamos de llevarnos también alguna banqueta allí a, el domingo. ¿A ...¿a dónde? A venir. No, no, la banqueta ya tiene que ser como las pipas. Hay que ir una bolsa de pipa y una banqueta. ¿Estás, Carmen? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues es verdad, ¿no? Hay que ir a todas partes Hay que ir cargando la banqueta Pero es verdad que aquí Si es que lleva más peso Pesa, ahí. pesa, eh Y mira, ahí tenemos la banqueta Está por ahí, ahí Está la banqueta ahí Se ¿Eh? ve la banqueta y No la ves que se ve Entre la gente Mira, mira Es eh, otro de los símbolos De esta revuelta de la huerta De esta lucha ciudadana En Murcia La banqueta La banqueta sí. ¿Eh? Escucha, que antes nada más Que venía la señora Ana Sí, pero ahora ya Pero ahora ya hay mucha gente mira. Que la he visto yo Con banquetas, mira ¿Eh? Sí, sí bueno, pues hay que comprobar si pesa poco. O que... ¿Sí? <ríe> bueno, aquí los vecinos felicitándome por la entrevista a, antes a Diego con esa. Bueno, pues, yo al final, a ver, las preguntas me las la hacemos nosotros. A, a ver, a ver. ¿Qué comenta? Dice que el parque no me ha dicho nada. Bueno, Carmen, despídete de la gama. No quiero, Carmen. Hasta que no me haga, comenta, Comenta. Comenta. Que... Carmen, ¿qué pasa, Carmen? ¿Qué te parece la antena de tu pueblo? Una mierda. Una mierda. ¿Tú no sabes que allí hubo una reunión de tu alcalde en tu pueblo? ¿Eh? ¿Una reunión para el problema ese? Ayer allí. Muy bien. Y después me vine aquí. Eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Y tú no sabes que vamos a hacer una manifestación? ¿Cuándo? Ah, cuando lo diga Toscarde. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Creo, creo, creo. creo. Cre cree, cree que el creo. miércoles que viene. Creo. Y vamos a estar todos. El Félix, la con su carta y todo. Porque no hay derecho. Iremos, iremos. ¿Y dónde está Cecilia? Está no solo a Jesús. Jesús, hace nada, cariño. ¿No? ¿No? Sí. Ah. Buenas noches. No. Cecilio está comentando, aquí estamos. Vamos a. Pedro... ...bueno Pedro, buenas noches... ...perdone que... No. ...Diego, Diego, Diego... Ay, Diego. ...me he me he equivocado... Pedro Sánchez, me he equivocado... ...bueno... ...¿qué te parece esto... ...tú que eres representante de Murcia... ...del Partido Socialista? ...bueno pues aquí... No es, ...no es ni la primera, ni la segunda... ...ni la tercera vez que he venido... ...en los... ...apenas siete meses que llevo... ...de secretario general del, del PSOE... ...de la región de Murcia... ...he ido viviendo... ...insito un poco las inquietudes... ...que me han ido trasladando a los vecinos... Eh, con cada vez con más intensidad... ...llegó un momento de clima, es el día 8 de marzo... ...en una manifestación con mucha tensión social aquí... ...y ahí es cuando ya también pues... ...visualicé pues el, el auténtico disparate... Que, ...y el auténtico dispendio de dinero público... ...que se hace todas las noches... ...con decenas de policías nacionales... ...que nos cuesta a todos los españoles... ...miles de euros... ...como también nos va a costar miles de euros... ...el traer o, o, o la cabezonería... ...de querer traer en superficie el ave... ...al a la estación del Carmen, eh, por el mero hecho de tener una fotografía antes de las elecciones. Estamos hablando de traer el, el, el ave, eh, que de ave lo único que lleva es la pegatina. ¿no? Y lo que, no quiero, lo que no queremos desde el PSOE es que se gaste ya más dinero público. Llevamos mm, cientos de, de millones. ...con un aeropuerto llevamos cientos de millones... ...con una desaladora que ha sido un nido de corrupción... ...sabemos que ha sido un nido de corrupción... ...también ciertas contratas o sea, del tema del AVE... ...y lo que queremos es que se haga soterrado... ...y que si tarda dos años, se si tarda tres años... ...pues cuando se esté terminado, que venga... Hay ...que venga soterrado porque hay que solucionar... ...el problema de Murcia, pero hay que solucionar... ...el problema de la alcantarilla... ...hay que solucionar un problema que se quiere generar en Totana... ...hay que ver qué solución se le da a Lorca... ...y mientras tanto, pues vamos a mejorar... ...las comunicaciones con Madrid... Por donde siempre han ido, eh, por Chichilla y ahora por Camarilla. Vamos a solucionar eso y también el ave, pero que venga soterrado. Muy bien, lo veo muy bien, porque aquí estamos las vecinas para eso, para ayudarte y estar todos juntos. Porque esto no es cuestión de política, esto es cuestión de, de moralidad. De dignidad. O ahora de, ahora dignidad. de dignidad, perdona. De, de, dignidad. de dignidad. Porque que nos encierren aquí es muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos. Santiago Mayor para ayudarte Gracias bueno, a minutos... Bueno, Lucas, ¿qué te parece. La, la posición, la mi posición, la misma posición que mi secretario general, que digo con esa, lo ha dicho claramente: el Partido Socialista, su posición es firme, el AVE tiene que llegar por, el, por Murcia soterrado. ...y si no llega a Soterrado no vamos a aceptar ninguna otra posición... Partido Socialista su mensaje es firme... ...y aunque muchos intentan demostrar o intentan vender... ...que el Partido Socialista duda de su mensaje... ...el mensaje es claro y firme... ...el AVE va a llegar a Murcia Soterrado, es la única posibilidad. Pues muchas gracias, lo esperamos, lo esperamos y con mucha ánimo. fuerza... ...y con muchas ganas. Bueno, señor... ...bueno, vamos a ver a quién ahora con quién conectamos... Vamos a ver. Vamos a recoger otro que tenemos por aquí. Ese amigo mío. No quiere hablar. Amigo... Pasa, pasa. No amigo. quiere hablar. No. Bueno, vamos a dárselo. Señora. Señora, qué No. Al tenor, al tenor. No, no. Entrevista al tenor allí, de la cola. No, Yo ya no, ¿qué me importa. Este? No. No, Buenas noches. ¿Quién es? ¿Quién es? Es del traje, que de lleva gafas. Claro. <risa> Buenas noches. Yo bueno. no sé cómo, yo no sé ni de qué partido usted ni cómo se llama. Yo, yo soy del PSOE. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. ¿Y cómo, cómo se llama usted? Yo soy José Manuel Avellán Muy bien. ¿Y qué le parece aquí en Santiago Mayor la lucha que llevamos? Esto me parece la lucha fantástica. Yo creo que estos pueblos de, del sur de la ciudad están demostrando y dando una lección, a, no so, vamos no al conjunto del municipio y en la región, sino que la lucha de, de esta plataforma yo creo que se, se escribirá y se contará eh, incluso fuera de España cuando se estudian los movimientos sociales cuando se estudien las reivindicaciones de los pueblos, o sea, yo creo que esto es todo un ejemplo para la ciudadanía y todo un ejemplo para la gente joven que eh, de cómo se consiguen las cosas y eh, si se baja la guardia de cómo, de, de en qué poco tiempo se pierden las cosas ¿no? yo creo que está, está siendo un ejemplo yo creo que ese monumento al despropósito que es la pasarela el monumento nacional que nos han puesto ahí sí, yo creo que eso incluso yo estaría porque cuando ya finalmente todo llegue y el tren llegue soterrado y la estación esté soterrada y todo eso, que ese monumento siga ahí, pero como para que quede constancia de, de los disparates que en, en ocasiones se han hecho, ¿no? Pues nada, muchas gracias y, os, y te nada. esperamos veros aquí bien, todos los martes y oye, que estamos todos los días. Por seguir, por seguir con, con Nada, noche. muchas gracias. Bueno, señores, corto la emisión y me voy a mi casa a cenar. A ver, espérate un momento. A ver, Carmen, pero. Vamos a ver. Carmen. Ven aquí, ven aquí. Eh, un momento, vamos a ver. Carmen. Vamos a ver, ponte ahí ahora detrás de la pantalla. Para que lea los comentarios, y yo ahora pregunto, vamos a ver, aquí Carmen y Fina han agarrado la cámara, porque la gente somos los medios, y esta es su cámara, su micrófono, su foco, y se han ido ahí a, a entrevistar a Diego Conesa, secretario general del PSOE y a más personalidades políticas que había. ¿Qué tal lo han hecho? A ver, contadme, contadle a ellas. Ahí o, o se... Ah, mira, léelo, lee los comentarios. Oye, perdona yo pero... sé que son todos los días, pero me puedo equivocar, ...me puedo equivocar, no, me tenéis que perdonar... Eh, no, no, no. La, ...las críticas hay que hay que aprender y hay que escucharlo y todo... ...mira que te estás perdiendo las buenas... ...si es que te están felicitando y te lo estás perdiendo Carmen... ...bueno yo no estoy leyendo los comentarios eh... ...pero a ver aquí... ...decirle, en la cámara, en mano estaba Fina... ...y en el micrófono estaba Carmen eh... Entonces ...todo lo que tenía que decirle, decírselo ahora... ...que os están leyendo los comentarios... ...yo ya, ya veis, esto es la sin censura agarra la cámara, se va, pues ya está, que se vaya Diego con esa antes vio que en la puerta del ayuntamiento la entrevisté yo y ahora ha visto cómo las vecinas han ido para allá y la han entrevistado, porque la gente somos los medios, y le habrán hecho las preguntas que habrán querido, yo no sé lo que habrá respondido Diego, lo que le han preguntado, no lo sé, pero la gente somos los medios, así que yo espero que haya resultado útil. ¿Qué? Si a mí me da igual, que me da gusto que vengan los partidos, pero lo que, que sean ni socialistas, ni del centro, ni más para allá, ni más para acá, ni viva Murcia, ni olé Murcia. Lo que quiero es que cumplan lo que dicen, lo que quiero es que sean con nosotros honrados y que se digan palabras acertadas. Adiós, a mí me da igual el partido, que o sea, yo soy de un partido y, y lo llevo. Pero tienen que venir todos y ser gente honrada y que nos diga, esto se va a sosterrar y esto se sosterra. Porque nos lo merecemos como ciudadanos. Porque a esa gente la ponemos nosotros y ellos son los que tienen que estar a nuestro servicio. No nosotros al servicio de ellos. ¿Creo yo? Bueno, mira, ya no puedo más. Os dejo con Cecilio. Os paso con Paco, que también es un buen reportero y un buen carnicero. Paco, mira, estamos, est estamos aquí también ahora con, con Bruno Jordán, mm. que también tiene un canal en, en YouTube, hace muchos vídeos sobre temas sociales, mm. por supuesto también, monta muchos vídeos sobre las protestas desde prácticamente el comienzo, si no antes incluso, y... ...lo de venir a Coste Cero, Paco... Venir a Coste cero, ¿es posible? Dilo para que Bruno lo pueda inmortalizar este, en sus vídeos... Venir claro a Coste Cero, ¿es posible? Es posible totalmente y es lo que se va a pasar... ...el AVE, si llega a Murcia, llegará a Beniel... ...y hasta que no se soterren las vías... ...el AVE quedará en Beniel... ...Beniel es una ciudad de Murcia, de la región murciana... Que muy digna y la que merece ponerla en el mapa mundial. Vamos a colocar a Beniel no solo en España, sino en todo el mundo para que sepa de que un pueblo como Beniel, una ciudad como Beniel, va a tener su estación de ave, porque la tiene ya. Y ya tiene esta, no hay que gastar un duro en ella, la tiene Yo ya. ayer... que tenéis previsto hacer una marcha a Beniel. Eh, me parece que el próximo domingo, igual me equivoco, eh, tanto en bicicleta como en autobuses y en trenes de cercanía. ¿Nos puede informar de eso? Sí, es decir, el, desde que siempre se ha dicho que Beniel fue la estación profesional de AVE para Murcia, que mejor que era que se conociera. Con Timel, vamos vayamos ahí a verla, será el, el ideal y... Y lo que más me gusta a mí, pues, suel que digo venir costecero, lo dice el carnicero. Pues entonces el Murcia en bici, si no nos lo había comunicado, que quería acercarse a Beniel y hacer una, una bicicletada yendo a Beniel. Y las mujeres de las vías, pues también han dicho que quieren hacer una comida de hermandad allí. Pues se ha juntado todo. Este, entonces hemos decidido que este domingo próximo, este 13 de mayo, vamos a salir de aquí precisamente a las 10 de la mañana. ...el domingo a las 10 de la mañana, este próximo domingo... ...y una vez de las concentrados iremos a Beniel... ...iremos en bicicleta, otros iremos en autobús... ...otros en tren de cercanía que serán ocho minutos... ...e incluso irán corriendo... ...es decir que el ciudadano nos va a mostrar Beniel a todo el mundo... ...porque con Cecilio y con nuestro amigo... ...vamos a llegar a todos... ...ya que este alcalde Ballesta... ...y los medios murcianos de prensa... ...nos ocultan... ...gracias a estos medios... ...gracias a los que nos están viendo... ...poner muchos corazones y muchos me gusta... ...para que nos animemos... ...a seguir estando en los medios... ...y os invito... ...este próximo domingo... ...de mayo 13... ...a venir... ...allí... Y es unos poquedillicos que lo vamos a pasar en familia. Y vamos a hacer el Murcia del mañana desde la periferia. Muy bien, Paco. Vamos a hacer la Murcia de mañana desde la periferia. Venga, Bruno. Venga, se nos despide Bruno Jordán, que está aquí. Tiene un canal en YouTube. Bruno Jordán, que publica muchísimos vídeos. Paco, ¿cómo se llama? ¿Blanco? A ver, vamos a mostrarlo. Bien. Mira, mira, aquí... Nuestro luchador, Canino. Así, no, no te asustes, ni saludas, Que está en los medios y va a ser muy fotogénico. Te van a salir muchas amigas. O amigos. No pasa nada tampoco, nada. ¿no? <Risa> <risa> Grande, Paco. A ver, Carmen, a ver. Oye, que de derecha no soy, ¿eh? Tenerlo por seguro. Y os voy a decir una cosa, no, no es por nada. Mi partido, pero de derecha no soy. No. Y también os digo que el PP y Ciudadanos... el Ciudadano es el hijo pequeño del PP. Mi, he luchado mucho por tener lo que tengo y me da muchísima rabia de ver, ver lo que lo estamos perdiendo. Pues quítate el peso, el que sea que soy de izquierda. Bueno. Como me dice, decía mi madre, qué rojilla que eres. Eres una rojilla, pues soy una rojilla. Ya, ya recuperó mi mano el micrófono. Aquí, Carmen. ¿eh? Sí, ya, Carmen, contenta. ...ya ha recibido... ...ya no le molesta... Ya. ...pues ya basta que lo sepa alguien... ...para que ya cuando... ...te quieran pinchar un poquillo... ...bueno pues Carmen... ...aquí Carmen quería tener derecho a réplica... ...y por supuesto... ...la gente somos los medios... ¿Eh? ...madre mía... ...bueno ahora Carmen y Fina... ...os están leyendo vuestros comentarios... ¿eh? ...así que... ...todo lo que tengáis que decirle a Carmen y Fina... ...lo están leyendo... En Periscope. ¿Eh? En YouTube no. En YouTube ahora después se lo pondré. Eh, y en Facebook tampoco. Pero ahora después iré para allá y les comentaré. Mira, pues esto es lo que estaban diciendo en Facebook y en YouTube. Porque estamos en YouTube. En Facebook y en Periscope. 239 días seguidos de protesta. 239. Enseguida van a ser 8 meses. ¿Qué pasa? Ah, como dices, cógelo, digo, ¿ahora qué quiere hacer? ¿Quiere hacer el line ¿Otra voy. vez? Eso, mañana nos vemos. No, no, no, dilo aquí, que se vea, ¿cómo, cómo, cómo ha hecho? No, no, pero, no, pero eso, no. El, el me voy. Me voy, voy. No, mañana no pero... nos vemos, tengo cosas que hacer que mañana el día, el miércoles que trabajar. No todos todo ¿Todo todo? los días. En las vías, nos vemos todos los días. Ahí está. Venga, mañana aquí todos, conectados a Cecilia. No, que lo dice Carmen, ¿eh? No digo yo, o a sea, todos los días. Mañana aquí Venga, conectados. Hasta todos. mañana. Dicen que Rojilla. Muy gracioso, cariño, soy Rojilla. Nos eh, vemos todos los días. Venga, Fina, Carmen. Todos los días, en las vías. Bueno, por cierto, recuerdo, el próximo día. 15, no, no, el próximo día no, el próximo 15 de junio, hay tiempo, eh hay tiempo, hay un concierto de música electrónica contra el muro, música electrónica contra el muro, el día 15 de junio, ya pondré también en un tuit donde podéis comprar las entradas para quien le interese, es en el garaje Beat Club. 15 de junio, electrónica contra el muro, lo iremos recordando, lo iremos recordando. De momento, el próximo sábado, si estás en Madrid, igual nos podemos ver, ¿eh? el próximo sábado voy a intentar estar en Madrid con la resistencia, con los escuchantes de Fernando Berlín, de su programa La Cafetera, que hacen una desvirtualización, un encuentro, y vamos a intentar estar ahí, mi hermanico y yo. Vamos a ver, vamos a ver. Si alguien más se quiere venir a Madrid, vamos para allá. Vamos con alguna camiseta de No al Muro, vamos con alguna pancarta de No al Muro y nos vamos para allá un grupo. ¿Eh? Si alguien está en Murcia y quiere venir para allá, pues vemos la manera este sábado. Y el domingo, no llego a aterrizar aquí el sábado, que ya el domingo, ya sabes, a las 10 en esta plaza del soterramiento para ir a Beniel. ...para ir a Beniel... ...unas personas en bus, otras en, en... tren... ...otras en bicicleta... ...con Murcia en bici... ...y luego hay incluso personas que van a ir corriendo... ...hay gente que va a ir corriendo, bueno... ...pues eso el próximo domingo... ...13 de mayo... ...y a esta hora... ...diez y media de la noche... ...pues todavía queda gente en las vías... ...la policía... ...bueno... ...ahora en la cámara tenemos a Marina... ...nos muestra el panorama que hay... ...aquí... ...en las vías... ...a ver... ...consuelo... Sí, que mañana ...hay una convocatoria por la Asamblea de Acción Vecines. ...estamos metidas en unas cuantas... ...hemos pensado... ...de dos y media, dos y media... hasta una concentración aquí en las vías... ...para ver si todas las semanas... ...una vez por la mañana... Paramos nosotras con nuestros paraguas, si hace calor, pero que los policías se pongan también ahí. Y que sepan lo que es pasar calor a las 12 de la mañana y a las 1 y a las 2. Entonces vamos a empezar mañana, a ver cómo sale la cosa. ¿Mañana a las...? De dos y media a dos y media. ¿Dos y media a dos y media? Exactamente, vamos a intentarlo, vamos a cruzar por aquí, los que seamos, los que podamos, a ver si podemos hacer un poco de ruido. Mañana está parada mañana tenemos cita. Divúlgalo por el teléfono. No. que mañana de dos y, media a dos y media la asamblea de acción... ...vecinés, aquí, a parar las vías. Bueno, en este momento, parar, Consuelo, podamos. en este momento estamos... ...en Periscope, en Youtube y en Facebook. Ya, yo veo por sitio. Pues eso decir que entonces ya se está sabiendo... ...mañana, a las doce y media... aquí. Aquí en las vías. Otra vez, vale, va a ver. haber doble convocatoria... Doble. Por, ...por la mañana y por la noche, doble convocatoria vecinal. Vecinés, exactamente, para que por la mañana... La, ...sepa también el calor que hace para que la pasarela vea cómo se derrite aquí el calor, lo malo que nos cae con la tormenta. Pues, <risa> mañana, pues nada, periscope diurno. Apúntate, mañana a las doce y media estoy por aquí. Esto avanza y la gente hace que lo hagamos una vez a la semana para hacerlo, para promover esto, un poco que no sea solamente de noche, que de día también la gente nos vea, que estamos aquí luchando por lo, por lo que, por lo, nuestros derechos, no por otra cosa, por algo ilegal que están haciendo para que se nos oiga. Entonces aquí intentaremos hacerlo una vez a la semana por la mañana de dos y media a dos y media. El que pueda una horica, el que pueda media, el que pueda diez minutos y ya y ya está. Cuando salgan los que del instituto cada uno para su casa y ya está. Vale, pues no no. Como esta cámara es vuestra, como si te, como si te la quieres llevar por ahí a entrevistar a quien tú quieras. Tú eres los medios, tú eres un cre. No, nosotros somos los medios. Mira, antes. Carmen y Fina se llevaron la cámara, el micrófono, y entrevistaron a Diego conesa entrevistaron a más políticos. Y, oye, y a, a mí me dijeron, oye, que se van con la cámara, pues que se vaya. La gente somos los medios, ¿sí o no? Hombre, por supuesto, es que somos, yo, mira, como todo el mundo lo no ve de Facebook, no me, pues lo estoy largando, de boca en voz, de boca a boca, el tú a tú, el que quiera, yo por mí no va a quedar. Yo mi lucha va a seguir todo lo que propongan, todo lo que digan, ahí voy a estar, hasta que pueda. Que se consigue bien, que no se consigue, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada, Consuelo. Venga, cariño. Mañana a las doce y media, Periscope, YouTube y Facebook, en directo, aquí, en las vías. Convocatoria, yo ¡Ay, que viene mi Cecilio! ¡Ay, que hermoso mi Cecilio! ¡Que viene mi Cecilio! Vale, Claro. si somos cinco o 6... Si somos cinco o 6, ya seremos seis o siete, porque yo vengo. Vale, pues nada, el caso es que no nos muchen porque vamos a intentar cruzar y vale <risa> Vale, entonces vamos a intentar ser más, ¿eh? Porque, ¿eh? Vamos a intentar ser más, que si no, no pode... si no usamos un poquito más, no podemos. O sea, compartir en Facebook, compartir en Twitter, compartir en WhatsApp, en Telegram. En todo. Que se sepa, ¿no? Que, que eso, esto es una convocatoria vecinal, Esto, ha surgido, no convocatoria, esto ¿no? ha surgido hoy, hablándolo, vecines hemos dicho, vamos a hacerlo en el... Vamos a ponerlo en el Facebook, se ha puesto, ¿tá? mañana aquí, y ya lo Colocado y ahora de vos en voz... ¿Y esto? El... ¿Y esto? Como es vuestra cámara? ¿Y esto? Pues y es vuestra, vuestro medio. Esta... Gracias, pues... gracias. A él, que un creer. Eres un creer. Yo no sé cómo tienes tanta vitalidad, hijo mío. Te veo en todos sitios, te veo en, la, en, en los verdes. Esta tarde te veo. Te... ¿tú Hago lo que puedo. Bueno, pues muchas gracias. Hay que estar donde se pueda. Lo que no se ve no existe. No, además de pero nada. también es muy importante ahí la gente compartiendo, es muy importante yo yo puedo emitir, pero si luego no se comparte yo, yo, yo, y, yo, yo, y yo, la yo, gente sí que comparte ¿eh? prima, y eso es muy importante mi prima, nena, tú lo de Cecilio con una vez que lo compartas sobra, ¿sabes? Oh. digo, ¿por qué? dice, porque me tiene a Cecilio comparte a Cecilio, comparte a la asamblea comparte al muro comparte, lo comparte, estoy, siempre me sale el Cecilio, dice, si me veo a Cecilio está en la ropa ...digo, ahí, no ...no, no, pero vamos a ver... ...digo, pero lo ves, digo, te paras y lo ves, digo, claro... ...pero no ves, veo. no pone la televisión... ...y pone un canal y está la que se avecina... ...y lo pone otro y la que se avecina... ...y pone otro, la que se avecina... Que ...y digo. está viendo la que se avecina... ...y en los anuncios te dice... ...y esta noche, la, la que, que se avecina... ...sabes, pues la que se avecina es aquí... Ajá. ...todos los días, con estas vecinos con estas vecinas, aquí... No ...por la mañana, ahora con este calor... ...que se nos pone aquí de cuarenta y tantos grados... Vale. Con nuestra, el que quiera su cervecita, que se tome su cervecita, me y el eslogan, el eslogan es... Uy, cuál era, se me ha olvidado, que lo han puesto aquí en el Facebook. ¿Ah, sí? ¿Hay un, hay un, un eslogan ya? Sí, dice, mañana con tu gorra las vías. Ay, ¿cómo es? Eh? No, no, me acuerdo. Bueno, va el Periscope, ¿eh? Eh, Sigue la cuenta, Dale. sigue la cuenta... De, de Periscope para recibir un aviso Si no sigues Más que nada porque luego me dice A veces, ¿no? Dice. El, la publicación en Facebook aut, Automática de cuando inicias Periscope No se ha mostrado O en Twitter, entonces ahora ahí puedes Seguir la cuenta De Periscope y mañana aviso A las 12 y media Aquí Mañana vamos a estar en el Print time matutino Con los ...con los programas de, de, de televisión... ...eso ya es el pasado... ...mañana aquí en las vías... ...a las doce y media... Sí, ponga lo que ponga... Sí, ponga, lo que ponga está tú... ...no ves mira, lo están transmitiendo en directo... ...en directo en Facebook eh... Y, mira, mira. Eh, Toña Burquerque, que está en la Asamblea de Acción... ...de Acción vecinal, ...aquí... ...y lo Acción, ha compartido ahí... ...de Acción vecinal. Y, ...y ahora mismo te tiene en directo... ...y aquí en Facebook... En este momento vamos a ver quién vale, está. Pues, no, no, vamos a ver quién está. Mira, está Ma María José, Carmen, que es... Cristina, también está por aquí. Bueno, hay, y hay varias personas en este momento en directo. Bueno, entre esto, YouTube, Facebook, luego sobre todo se ve mucho en repetición. Claro. Bueno, pues bueno. mañana aquí, ¿eh? Es que mañana aquí. el luego para no sé dónde está. El, ah, míralo. A ver, ¿dónde está. Míralo. Este medio, o sea, este mediodía de, de gorra a la vía. Este mediodía de gorra a, a la vía. vía. Este mediodía de gorra a la vía. De gorra a la vía. Ahí está. <ríe> y el cubito de cerveza ¿eh? para que beba. Sí, sí, yo agua. ¿eh? Yo también. coño ¿Sí? Agua. Y si me ver si y también. De vez en cuando yo, me gusta... Agua la hay, si hace falta. Agua. Hombre, agua. La hay tampoco, coño. Lo que sea, agua. Yo, agua del grifo, no puedo con la de botella, hijo. Sí. Me ah. más el agua de botella. Mientras no sea de las aguas limpias del río Segura. ¿sabes? Pues yo la que sale del grifo no sé de dónde es. ¿eh? Que... Sí. Pero o, que le, le tengo vez. un filtrico puesto. Espera, espera. <ríe> bueno, pues ya lo sabes. Venga. Mañana de gorra. Mañana a la vía. al mediodía, de gorra sí. a la vía. Mediodía. Bueno, qué, qué grande la gente de este barrio, eh. Ay, qué grande. Hasta aquí hay que la hijo. Lo que sea. Antes de que nos pongan el muro de ballesta y la basarela de la muerte. Ay. Que yo cada vez que la veo, sé que si sumo me muero. No robo, no llego. Muy bien. Muy bien. Bueno, cariño, muchas Venga. gracias por todo. Mi vida, percao, familia. Venga. Buenas noches. <ríe> hasta luego, consuelo. Decilio, Dime. carmita ese te manda un beso. Sí, Carmen, saludos, Carmen. Carmen. Sí. ¿Eh? Sí, Carmen, porque no estoy viendo. Se nos va Dani. Bueno, pues vamos a comentarlo por aquí. Vamos, vamos a comentarlo, a ver lo que le parece a la gente. A ver, acompáñame. A ver. Espera. A ver, Noelia, Fernando, una cosa. Comenta aquí, no sé si lo habéis visto, que mañana hay, hay vecinos, hay vecinas que han convocado venir a las vías a las doce y media. Al mediodía, de gorra a la vía. Mañana, a las doce y media. Bueno, pero quien pueda, pues hay que difundirlo, por ahí están diciendo, ¿eh? Están diciendo que, que se difunda. Bueno, yo, aquí lo que hacemos es compartirlo. Sí, yo aquí eh, eh, me hagan un, un apartamento soterrado. No no han hecho 400 metros, con 30 o 40 metros me sobra de, de apartamento, de los 400 que han soterrado... ¿Eh? y vivimos aquí... ...tú yo, lo sabes... ...yo lo sé, me lo han dicho... ...que a las 12 y media quiere venir gente... ...no sé exactamente cuánta gente va a venir... ...yo voy a venir... ...hay una vecina que ha dicho... ...estaría bien estar aquí... ...y al mismo tiempo que... ...hacer trabajar un poco a la policía... ...que trabaja poco, ¿no?... ...que nos ven aquí que también es concentrado... ...a cierta hora... ...distinta a las normales, sí. ...bueno, además mira, esto... ...mira, yo invito a la gente... ...que se si conecte mañana a verisco ...a Facebook, a Twitter, porque... ...estamos acostumbrados a ver esto por la noche... ...pero por el día... ...se ve de manera impactante sí. la pasarela, se ve de forma... Miró ...la luz del sol es que hace mucho, ¿verdad? Sí. Se ve todo mucho más nítido, mucho... ...exactamente, entonces mañana vamos a descubrir incluso... La luz del día ¿cómo se ve? ...incluso puede ser que mañana aprovechemos y nos, damos, y nos demos un paseo... ...por la zona donde está eh, el muro construido, que está pegado a las casas... ...tenemos pendientes de hacer algo de día, la gente quiere hacerlo... Mañana sacamos fuerza y venimos. Mañana estamos aquí, ¿eh? Decían que iban a ser 5 o 6, pues conmigo 6 o 7. Así que... quién se anima? Vamos a ver quién se anima. En las redes sociales ya lo vais sabiendo, quien pueda que se venga para acá. Ahí estamos, ¿eh? Es que es impresionante la gente, todo lo que está haciendo. ¡Ah! Y a ti te quería preguntar, porque Fernando es uno de los que se va a ir corriendo a venir el domingo. ¿A qué hora salís de aquí? Bueno... Aquí salimos a las 10, la convocatoria a las 10 de la mañana aquí el domingo. La idea es salir de aquí, estación de tren del Carmen, el Rollo, eh, el Puente Viejo, la Glorieta y Palafica. Y ya de ahí todo mota el río. En principio los de Murcia en bici, que son los que convocan el recorrido en bicicleta y piden los permisos y, y la policía nos va a ir abriendo paso. Pues los de Murcia en bici nos han dicho, a ver, los corredores, los que vais, 10, 12, 15, vosotros vais delante y la bicicleta... ...detrás de vosotros, que es lo que siempre normalmente hacen ellos... ...que cuando han ido con patinadores o otro tipo de gente... ...va adelante digamos, los que no son ciclistas... ...y detrás los ciclistas como de escolta, por decirlo de alguna forma... ...entonces, todo lo que es el río corrido por Murcia... ...estación del tren, el rollo, Puente Viejo, etcétera... ...iremos así, una vez que lleguemos a la FICA... ...que ya cogemos eh, junto al río en la mota... ...los corredores, vamos por el camino más corto que es junto al río... ...pegado al río, que hay un paseo asfaltado... ...lo que es la mota del río... ...y los ciclistas a un kilómetro así... ...se cogen camino de huerta... ...porque según dice la gente de Murcia en Bici... ...el domingo es, un, es una ruta muy transitada... ...por muchos paseantes, ciclistas, etcétera... para no obstaculizar... ...si somos 100, 200 personas, las personas que seamos... ...los ciclistas se cogen esa ruta... de ...una paralela por la huerta a la mota del río... ...y luego la idea es... ...una vez que en ese momento nos separamos... ...es quedar a una hora en concreto... ...a lo mejor una hora más tarde a la hora que sea... ...decimos a las 11 y media, a las 12... ...en tal punto, en la entrada de Beniel... ...que va a ser el segundo puente que hay entrando a Beniel... ...para luego hacer la entrada todos juntos otra vez de la estación... ...llegamos a la estación, allí la foto... ...un rato convivencia, compartir allí... ...y hay un permiso que se le ha pedido al ayuntamiento... ...para ir a un parque que está aproximadamente a 200 metros de la estación... ...para hacer allí la comida... ...el ayuntamiento va a poner de Beniel unas sillas... ...creo que también un aseo portátil, unos contenedores... Y, y a ver si se pidan sombrías también, porque si hace jornada soleada va a ser... Y entonces, la hora y el punto de salida de la gente sí, que de quiere de ir Mañana, corriendo. plaza de soterramiento. Todos, de mañana, o sea, todos, mañana, aquí, todos, a todos aquí, a las 10. Vayamos en coche, en tren, en, coche, bus, estileta, en bus, en ave aquí. La idea es que sea aquí, que se haga una foto con mucha gente. Todos con aquí. su camiseta, su sudadera, el soterramiento la... delante y... Mira, mira todo, que si, mira que si pues pasa 500, esto... 500 personas, que sean, ¿eh? los que seamos aquí o sea, tremendo, un domingo a las 10 de la mañana va a ser algo espectacular. Cuando pase esto y que uno no diga, no fui ni siquiera a una paella, no fui cuando el mural, no sí, fui. Eso, o sea, algo es... tenemos que ir. Yo me perdí momentos muy, es que muy bonitos, anécdota, pero es mira, que tenemos que ir a esa algo. Esa, esa anécdota, que... mira, el grupo de la gente que participa en las carreras y venimos corriendo, al final ya somos por lo menos 10 que hemos dicho de ir. Y es como decir, siempre diré. Que he ido corriendo a venir estos días tan mágicos de las vías. es que esa frase, la gente se está animando a decir, sí, sí, yo voy corriendo, voy corriendo, que habéis apuntado la gente. No, y yo, por ejemplo, yo voy en tren, o no, yo voy en bus, ¿no? Y tiene un, un dinero, ¿no? Por, por, para cubrir gastos. Pero los que vais corriendo, ahí sí que hacéis la frase correcta. Pues Veniel coste cero. <risa> Veniel coste cero. <risa> Efectivamente. Ahí sí que hacéis, además, venir cero y además. Podéis demostrar que si un día hay algún problema y los trenes no. ...no van bien, no pasa nada, no hace falta poner tener lanzadera ...corriendo se viene de, de venir para acá... Lo voy a poder... hemos, ...hemos medido 16 kilómetros, a lo mejor hacemos un poco más... ...porque pasamos por el centro de Murcia... ...y la idea es que la gente que vaya corriendo... ...lleve algún tipo de, de apoyo con otros ciclistas alrededor nuestro... ...5 o 6, lo que sea, que nos lleven agua o lo que sea... ...y si alguno necesita avituallamiento que pueda contar con eso... ...y nada, Muy ir trotando podemos ir hablando que no vayamos aficionados ...y no, no carreras ¿eh? La jornada de convivencia, de correr trotando un poco y ya está. Estamos aquí todavía en, la, en el Paso de Cebra la y ya la policía, policía ya allá. sí, ¿eh? están aquí a su manera diciéndonos. Y lo más seguro, cuando lleguemos a venir, tengamos allí la policía, pero no nos metamos en la fia ahí. Sí. Sí, <risa> Para que sí, no nos claro, metamos pues claro ahí, es que en la La, la, la policía de ya Venier, se está. Ahí, ahí la tendremos también. Sí. A esta misma policía, Quién sabe aquí, si, si estará delante, detrás, en todos sitios. Sí. Ya veremos pero a ver a dónde. Pie, Sí, sí. Trans la invasión de la vida. Bueno, pues. Gracias. Venga, Fernando. El sueta esto. No, oh, era para quitarte. y ya lo dejamos. Podrías hablar tú, y bueno, usted ya está acabado. Gracias. Saluda a la cámara. Saluda aquí. Sonríe, sonríe. Ahí es que te están saludando? Te dicen hola. Hola. Thank <laughs> you. Bueno, aquí tenemos a José y a Marina a la cámara, aquí hablando con el Piaquingo, con Marisa, bueno, comentando las situaciones del día, que mañana, mañana vamos a estar aquí en, en Periscope, en directo, en Facebook, en Youtube, a las doce y media. Mañana al mediodía nos.. Mañana al mediodía de gorra en la vía. Decía la vecina. Bueno, pues nos vamos a despedir. ...nos vamos a despedir con alguna imagen. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿Nos, nos acompañáis para acá. Venga. Vamos a despedirnos mañana. Vamos a ver esta pasarela de día a plena luz del día. Eh, vamos. Mañana, incluso si me acuerdo, me traigo un medidor de temperatura y enfocamos a qué temperatura está. Esta es la vía, es un medidor láser y lo único que me tengo que acordar de eso. Pero vamos a ver si me lo he echo he a, a, a la mochila. Vente por aquí, Marina, nos vamos a despedir con uno de estos carteles. La policía, ya veis, ya se ha ido, ya han abierto al tráfico rodado, alguna quedará por allí. Y... ...hoy nos vamos a despedir con este cartel... ...nos vamos a despedir con este cartel... ...piensa qué interés político existe... ...para la urgencia de esta precaria obra provisional... ...por qué tanta prisa para esta obra precaria provisional... ...pues nos despedimos con esa... ...con esa imagen... ...con la imagen del cartel... ...Murcia no se parte... Comparte y nos vemos mañana por la mañana Mañana por la mañana nos vemos aquí Saludos A toda la gente que ve esto en repetición Pero bueno, Marcos Que está ahí, Sergio, Maribel Mi, que ya desde Osona Se conecta también cada día Ya una más de la familia José Antonio, Meriver. Bueno, pues mañana nos vemos En las vías a las doce y media Seremos más, seremos menos pero contamos contigo. Fin de Hasta mañana. Una abrazada. Hasta mañana.